Queremos homenajear a los odontólogos que son parte del Grupo Oste. Agradecerles el compromiso que nos brindan cada día, cuidando la salud bucal de más de 2 millones de personas que confían en Orden, Estando presente en cada familia, en cada ciudad, en cada rincón del país, con la calidad de atención que nos distingue como empresa líder. A ustedes, que cuidan la sonrisa de nuestros afiliados, hoy les queremos desear... Muy feliz Día de Lodontoro.